Hola chicos. Bienvenidos a la transmisión como todos los jueves a las 7 de la noche aquí en El de desde Latino, acá vemos un número increíble, la verdad. Bueno nada, queremos presentarles el dudas a Lady Moon, ya en directo. Finalmente, bien, sí. Ha sido una sorpresa la verdad mía. Sí, para mí también. No sabía que iba a salir hoy, de una vez. Ah, todos están todos a hacerlo todos. Sí, ya están acostumbrados a las técnicas de GMR. La verdad llegué un poquito tarde la verdad, disculpen. el tráfico en Lima está, pero caótico la verdad. Y bueno llego y pum me encuentro con Lady Wall que pucha que de Rusia cómo has hecho. Pueden dar un poco de ti. Me imagino que los chicos que se van estarán Sí, bueno, fue un viaje muy largo, la verdad. Aquí. <risa> imagino, <risa> me imagino. Todo sí, no el sí. proceso. Pero, no, está bien, me gusta, Perú. Ah, no, no sí, eso pide? sí es verdad, pero es un país cálido, la verdad, muchos amiguitos, eh, sí. Wolf. Creo que tu micrófono hay que arreglarlo, ah, ¿sí? porque ¿Ahora está sí? que se, se acopla un poco. Ah, ¿se acopló? Ah, listo, acá, sí. este, Minion, esta es la voz de Minion, si lo han escuchado, por ahí es este, Miriam, Ah, ¿qué tal, regresa? qué tal? Hoy sí nos acompaña. Hoy nos acompaña, <risa> Papu, la verdad, este, gracias, gracias, gracias. tú siempre, este... Apoyándonos este, en los momentos más difíciles Listo No te escuché, estaba monitoreando Estamos monitoreando en este minio, la verdad está, está, está, La emoción, la, la ¿no? emoción Se perdió todos los cumplidos, se todos los cumplidos Bueno, ya igual él, No, ya No, si no, conversamos un poco con, con Lady Wolf, este, no Que bueno, acá se siente muy a gusto Todo está bonito hasta el momento todo, Todos los amiguitos Sí, están, todos están están nos me han tratado muy bien, la verdad No me puedo quejar ¿eh? de eso muy bien, muy bien ¿Ya conoces ahí a Femespai, ahí a Sí, ya los he estado conociendo todos poco sí, sí, a poco Sí, sí, bien vivo, bien vivo este amigo eh, Bueno, no podemos empezar sin saludar a nuestros queridos auspiciadores este, Bueno, que siempre nos acompañan ya este, Son parte de la familia de wolfing en Latino En este caso hablamos de Take Y de nuestros amigos de Onzy Que bueno, ahorita como para visualizar estamos sentaditos Sí, hoy sí estoy muy cómodo Sí, hoy sí, hoy sí Hoy sí, la CIA, la verdad, otro nivel Otra cosa, la experiencia, 10 puntos eh, Bueno, Time's Up, me dice entonces Pasamos al siguiente. Recuerden que hoy tenemos un análisis de cartas que muchos están hablando en las comunidades. Ahí sí, ha estado temas, bastante ¿no? preguntando por todas las redes sociales. Entonces hoy el amigo Minion y el que les habla vamos a poder de una otra manera des, bueno, desentrañar ahí alguna que otra incógnita que seguro les ha generado a muchos de ustedes. Además también, el como ustedes saben, hoy, hoy va a haber el Castea Meme, ¿no? Sí, el, otra vez vamos a estar casteando las partidas y vamos a entregar cupones. Que Eso. tenemos una nueva dinámica desde la semana pasada y ha estado un poquito complicado. Sí, un poco la verdad es, sí. Sí, sí, sí, pero sí. creo que ahora la vamos a aplicar como pueden visualizar en la parte superior de nuestras eh, sí. de nosotros. Ahí está ya un poco la lista, ¿no? Sí, tienen que colocar en la url slash y ahí es donde van a colocar el cupón. Es un solo cupón, mm. pero se va a estar mostrando por partes. No es que van a ingresarlo de una vez. No, chicos. Ah, Tienen bueno que esperar. Saber. Poco a poco va a ir apareciendo. Además, eh, recordemos que eh, todos los amiguitos que compartan la transmisión van a poder ser acreedores de un premio bastante, bastante bacán, la verdad. no Ahí los amiguitos de sí. Sofía están regalones el día de hoy. Este, todos los que... Entren en los primeros, si en que entren por el cupón, van a recibir una, eh, acá, una. sí, una K47 Elite, la, la Matachancho. Mata <risa> Porque el nombre de la verdad que no va, ¿no? El de Ben no sí, Elite, <risa> <risa> Mystery Box y Walls. Ya, ya, quiere que lo muestre. Walls Sidewatch. Ah, ah, allí. Eh, mm -hmm. Sí, pero... Hay, hay... Sí, sí, claro. Entra. <risa> <risa> sí, la verdad quiere que lo voy. sí. <risa> Ah, aquí que En la URL. Ah, ¿eh? Y en Chrome. A ver, a ver, ¿dónde está? Acá. Bit.l. Aquí, como pueden visualizar en la pantalla, en la parte superior de su ordenador, van a poder escribir en la barra de direcciones, ¿no? Son bit. Bit. Ay, yo soy para leer la verdad. Bit.ly. Ajá. Slash y ahí van a escribir bueno no veo, casi escribo ahí ¿eh? a mí me van a hacer la... Pon código 1, no, código 2, el... código 3. Es... ya voy a poner código código uno este el de la semana pasada Ay, ya vamos a poner ah 05, abril ya abril wolf cupón wolf cupón cupón no está en español sí. ¿no? ya wolf cupón ya, le damos ahí. Yo no sé qué va a pasar, la verdad. Entra en la página. <ríe> ah, ya, y ahí sale, bueno. Gracias por acompañarnos en el streaming. Asegura tu cupón. Bueno, en este caso, ya no hay cupones de la semana pasada. Pues, por no, si sí, ese no funciona. Ese no es el cupón de hoy, chicos. Así que ya saben chicos. Pero esa es la temática. Vamos a estar dando por partes como viene indicada Lady Wolf. Y bueno, con ello eh, van a poder ustedes entrar a este pequeño formulario y, pues obviamente, poder obtener los eh, premios que se están dando. La verdad, gracias a nuestros amigos de Wolf Latino James Spy, donde estés. Este, bueno, espero que te vaya bien. Ahorita bueno. acaba de salir el primer co el primer código. ¿Sí? Ah, listo. Dos ejes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Aquí arriba. ¿Sí? 12. Esta es la primera parte del cupón, chicos. Ya, pero, me endruvo, te noto nervioso hoy día. Eh, no está sí. calurado, creo. Está no, un poco distraído hoy. <risa> no, la verdad que sí. No me voy a negar, la verdad. Me ha sorprendido mucho ver a Lady <risa> Wolf el día de hoy aquí a mi lado, la verdad. Me cuesta, me cuesta. <risa> <risa> ¡Oh! ¡Qué pasa, ¿Qué pasa, Ese niño viene ya con las pilas recargadas, ¿no? La verdad. No, no, no, sino que... Es que hace mucho tiempo he estado mucho tiempo solo, Solo. <risa> <Mucho> <risa> O sea, en el buen sentido, pues muchachos, no voy a empezar mal, ¿cara? Ya va a empezar a comentar por ahí. Claro, no, se malea la gente. No, si no me refiero a que sí, pues, este, ah, hemos estado mucho tiempo solos en el tema de Wolf y aquí con Minion, este, Y bueno, siempre nos han traído invitados hombres, la verdad, no sé. La producción siempre se maleaba, nos traía a, a Tacoma, oh, nos traía sí. a Pinta. A, a Gem ah, bueno, Gemma ah, Gem Rennor. Bueno, Gemma también, ¿no? Pero... ¡No seas pigón! <risa> bueno, y bueno, ¿no? Si no, eso, eso, esto este, no es nuevo, pero sí nos tenemos que bueno, acostumbrar nuevamente. Y en buena hora yo estoy contento, la verdad, por, por, por compartir contigo micrófonos y, y bueno, qué mejor con los amigos de Wolf ¿no? Hay que saludar un poco a los amiguitos que están ahí este, en el chat, ¿no? Ah, listo, ya, ya empezaron a decir. <risa> Ay, listo. Ay, qué malo. A ver, chicos, pidan sus saludos ahorita que Mendrugo y Lady Wolf. Van a saludarlos. Así es, ahí están. Dice es acá un Joseph Gutiérrez Llanes, ¿no? no, dice, ¿no? Soy de gracias sí, Salud. No sé. salud. Ah, Patrick salud? Flores también, Ahí está, Patrick. Hola, Patrick. Ver, ¿Quién más está ahí? Eh, bueno, Jordan Emanuel Mendoza dice, ¿no? Eh, Julio Yupati Mandrugo, Duki, Duki, un saludo para Duki, CJ Mandrugo, dame saludos, saludos. Ese. soy Easy Summer Sergio, hola, también pasó por ahí uh, Sí, ahí también, Joseph Bazán, hola Papu, ¿cómo estás? Ella no te ama, me dice, Joseph <risa> Así Joseph así así. Bazán, hola <risa> Qué sí, Que sí, que sí, que sí este, acá, la Jefferson Yello, a mi gente ah, del Pride, ah, saludos. Saludos sí. de Omnip, que sí, siempre nos ayudan los domingos a, a jugar ahí las partiditas. ¿Qué más acá, uh, ah, al Pride Infinite Attack también de Michael Andy Sánchez. Sí Saludos eh, Chris, HK también, Cristian ah, John Top. Hola. Saludos para él también. Eh, niño, en cuanto. ¡Oh! Le <risa> un saludo para el Pride. ¿dónde oh, Ya, papu, ya saludamos también. A John Portador Caballero Vargas. Los no, quiero mucho. Oh. ¡Ah! También. ¿También? <risa> <risa> Regálenme dos Coin dicen los eventos. Papu, pero Wolcoin hasta por las puras en la partida. Tú juegas nomás y consigues rápidamente, no te preocupes. Diego Fernando, hola. Un saludo para Diego Fernando. A Eduardo Ríos también, quise dice acá? Uy. A ver, Julio Muñoz, ¿qué dice? Dice James Spike, señor La Magia, Mendrugo y señor Midian son los mejores de Watching. Saludos para ellos. Ah, caraca, oh. un saludo, un fraterno saludo ahí a Julio Muñoz, amiguísimo oh. ¿no? de, oh. de, ah. de, de Saludos Mendrugo, dice Newton Tuki. Ah, está Tunki GP ahí conectado este también. Un saludo para el yeah. ahí. ahí está muy entro y no me salió así. Ah. Dice acá, eh, un saludo para ustedes, volviendo Luz, a después de dos los saludos. años. Rainbow Rufus. Bienvenido bueno, de buen. La verdad que sí, ay, sí, sí, sí, forastero, la verdad, increíble. La, unos nombres bien peculiares. ¿no? Un saludo sí. para Mendrugo, atentamente, a mi Pry YouTuber, bueno, sí. El amiguito <ríe> de Tuki. Tuki, ¿no? Ahí siempre con su peculiar Pry que, que ha creado, la verdad, muy, muy bueno. Muy bueno. Desde si acá, ah, un saludo Salud. para los chicos de, bueno. A King of Clans. Sí, King of Clans, sí. Julio, yo, él también juega los domingos en los, en los streaming de los domingos a las 6 de la tarde. Vamos a cambiar el horario, vamos a hablar un poco de eso también. Sí, Jonathan Benedict. ¿Sí? También dice, Mendrugo, salúdame, soy del 2007. Ah, listo, un antiguo usuario de Wolfstein, increíble volvernos sí. a encontrar. Muchos crecimos jugando Wolfstein, yo, yo jugué oh. a ahí. Oh. Eh, de ahí pues lo pasamos, tuve que poner a estudiar y las cosas pasaron y ya pues, ¿no? Un saludo para Jan, Gianfranco TC, también parte del Discord de la comunidad de Wolves, y la verdad, gracias por estar con nosotros. ¿Qué dice ahí Mendrugo? ¡Uy, cuidado! Christopher ¿cómo? dice Mendrugo eres lo máximo. Ay, ay, ¡Qué frío! Ahí, ahí me, hay una traducción de por medio. Un saludo para Diabólico, que siempre nos acompaña los domingos también, y obviamente los jueves no podía faltar. Dice acá, hermosa presencia de la dama, dice mi favorito. Ah, ¡Ay, Dios. gracias! Ah, listo, gracias, gracias. Tonto. No, pensé que se a estar frío. <risa> No, está bien, claro, no, sí, sí Lady digo la verdad es que está sorprendido, la verdad. Yo estoy dice, gratamente sorprendido. Carlitos MP dice, manda saludos, buenos para de streaming. Upa, oh, eh, ya está, está. Ya, ya lo ya Hay muchos cumplidos. No, sí, la verdad no. Los, los amigos de Wolf sí, son muy cálidos, la verdad. Muy, muy buena gente ¿no? Clay Robert dice, saluda. A mi cuenta Android GT Ah, listo, Android Saludos GTs. por ahí Hay una fusión de nombres ahí, me parece que sí. Dragon Ball, Giro Academy Bueno, no, hay, hay que, que pasar donde ya Sí, muchos saludos, la verdad ¡Tainzame! Sí. ¿no? <risa> me dicen por ahí Ya, vamos ahí No se olviden, chicos, que el cupón inicial ha sido el número 12 12 Curiosamente ya es 12, ¿no? Entonces ya se van viendo por dónde va la cosa, ¿no? Eh, eh, bueno, hoy día, eh, como bien indicábamos al inicio del programa, vamos a tener que hacer un análisis de las cartas, ya que muchos usuarios en las comunidades este, siempre han estado, bueno, ahí saca sacándose canas verdes, ¿no, Papo? Ah, que no sé cómo hacer el reforzar, qué es el mejor? Cómo mejorar con las cartas, Exacto, y eso... La verdad, yo, no serio, yo también sufrí al comienzo Y de ahí Minio Mino me, aga me, me agarró mi cuadro <risa> <risa> A ver, miéntelo, miéntelo Y famame Ok, Minio fue ¿Qué? Yo pago pato de todo <risa> ¿no? no, mentira, sino que eh, fue Fue una cuestión que muchos, muchos Estaban pensando y, uh, y Bueno, no reclamando, pero sí buscando respuestas A sus incógnitas y hoy día las vamos a resolver Con el amigo Mine y con MediWall sin duda dudas Para poder resolver Qué sucede y cómo hacemos Cómo se refuerza, cómo se mejora, aquí juntos con el error y la... Sí, ensayo y error, ahí vamos error, aprendiendo ¿no? todos juntos. Así es. Vamos a también de los eh, eventos de la semana, aquí como podrán ver en la parte de abajo están todos los eventitos que están siendo, obviamente, bueno, de una u de otra manera dando vueltas siempre en la semana. los de siempre, ¿no? El de Estos son los del fin de semana. <risa> del fin de Queremos semana. Tenemos, ah, sí... Ah, Esta bueno. vez es como un regalo, una previa de que se viene el fin de semana ah, Así que ah, tienen así que, que estar es, pendientes porque es. está ahí abajo hizo. Así que se acepta el movie, ven que justamente muchos quieren este, de una otra eso Así, piden, entonces, y sí, todo. así sí. que aprovechen papus la verdad, Waltin está regalón, está muy muy chévere Y bueno, pasemos entonces a lo que hablamos la. El análisis la. y o comentarios de los efectos de las cartas eh, eh, bueno, bajo la tutela de El que les habla y el amigo el, el señor Dominio. Sí, Mendrugo, pero por ahí me han dicho Que te fue, han hecho un regalito ¿A mí? Sí Mira, yo te voy a ser sincero con los <risa> <regalitos>. <risa> Ya no tiene fe ya, <risa> <risa> ya <a> fe <risa> o sea, Yo estoy pidiendo desde la primera temporada Mi ley, el papu y... no, no no. A ver, claro, no, no. Amor, mira tu no. caja de regalos Ah, sí, claro Voy a poner vamos la a música ver, de fábrica ahí. de sueños A ver, vamos a ver bueno, mira, me estás mintiendo, papu. A mí no? No, estoy... no me dijiste que tenía 100. Ah, bueno, sí, acá este. Uy, esto. No, no, papu, pero, ¿qué es esto, papu? Esto es una burla, güey. Yo estoy con el corazón, verdad. Yo un review de la 100 y mira, me mandan uno. ¿eh? Normal, ¿no? normal, con uno no la no, no hacemos, ¿no? ¿no? pero sí la cobraste, la anterior, ¿no? Eh, a mí, a, mí, a Sí, sí. <ríe> <Se pasa. ríe>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 yo pensaba que iba su yo soy de comunicación. Mucho, ¿no? mucho. La verdad, la verdad. Mucho, la verdad, la verdad. Y hasta ahora no, no, matemáticas. Sí, no hay forma, la verdad, con el tráfico que me soplema, pues la verdad ya mi cerebro no está al no 100%. Bueno, tenemos entonces eh, 100, bueno, 100 paquetitos donde vamos a... Poner, sí, sí. <risa> sí no quiero llamarlo así porque si no, nos perdemos. Entonces... Minion, ¿qué hacemos? ¿Abrimos los, los paquetones? Sí, abren algunos paquetes. Pues bueno, Papu, pero no hay forma de abrirlos sin a la vez. <risa> ah, no, no, pero va a ser algo rápido porque tú vas a gradear algunas cartas. Ah, ya, ya. Y luego pasamos a mi cuenta donde ya están todas upgradeadas. Ah, y, listo. Y hacemos el comparativo de, de cómo van desarrollándose las habilidades. Ah, listo. Entonces voy a abrir unos... Eh, te parece? ¿Unos 10? Sí, abre... Todas las que quieras. Ah, ya, yeah, pero no estoy a todos los días Rápido, rápido, rápido. Ah, ah, le digo <risa> Le digo ya, ya empezó la <risa> Bueno, vamos a ver cuánto voy a nuevo, que la verdad la pantalla está un poco oscura, la verdad, la verdad. Voy 92 acá, eh, 91 por ahí, 90, ya, yes, 10 paquetones, sí. ya, suficiente para volar. Vamos a pasar entonces a la carta de personajes. Y como podrán visualizar eh, Bueno, yo ya tengo nivel 10, 4, 4 Los, los, los básicos, básicos. ¿no? Que es algo que yo sí recomiendo se Lo recomendé el día domingo pasado Si tú juegas con Baruda Estas cartas, estas patitas Te vienen bien, Papu, la verdad Ya después tú lo mejoras Lo mejoras como creas conveniente Pero, entonces, Papu, ya Hemos abierto los 10 paquetones Ahora Hay quien quieres que Bueno, si es que me alcanza porque no, Sí, no, eh, fíjate quién tienes por ahí desarrollada uh, bueno, eh, bueno Quieres que lo subas a nivel 4 Claro ya, yeah, podría ser, este, uh, tengo a Christopher Smith que lo puedo subir al nivel 3. Ángel uh, Amau también, a uh, Jan Douglas, no, a Jan Douglas no llevamos. Uh, ya, yeah, a uh, Zahale Mora también. Ah, Rulgan Ifnob también. Tú dime, papu, yo ahí te para escoger, ¿eh? pero igual tenemos que seguir abriendo. No, la... Sí, sigue abriendo para que tengas buena cantidad sí, de cartas. Sí, para poder llegar a la Vamos a llegar a eso. Uy, vamos, a hacer <risa> vamos entonces a seguir abriendo. Papu, no se olviden que ustedes pueden conseguir sus paquetones este, eh, en la tienda de, de, de. Bueno, ahí también para comprar tanto con Gol y bueno, como, con, con Cash. Con, con Cash, pues, ¿no? La, la voz. Sí, sí. Mientras que vas eh, abriendo cartas sí, y que va. Lady Wolf vaya mandando algunos saludos ahí. Ah, listo, ah, por pues, favor. Voy. Saludos al GM Dropco. ¿Pero con los, Ah, Dropco. A ah, Dropco, sí. sí. <risa> Eriquito, RS, hola. este. maleado, los chicos, la verdad. Juan acá. Carlos Palacios, José Antonio papurri. Ese niño, le gusta ver el mundo ardeado. <risa> Saludemos a Cristian Blue Shot, saludos, Rencito Tadeo, hola, eh, ¿qué más? Saludos para Snoopy de Lucy Center de San Martín de Porras. Ay, sí. Manda Saludito. saludos a Daniel Mendrano de parte de Pedro José Chávez, Lucas Juder también, saludos, Tony. LE, saludos también. Cristian FPS, hola, ¿qué tal todos? Todos están mandando muchos saludos. Oh, ¿Cómo que me endrugo estorbo? Como? Cuidado, estoy leyendo, no, no se pase nada. <risa> tán... Si es que <risa> están abriendo cartas. Maleatre, maleatre. <risa> tán... abriendo cartas, dice. <risa> dice, saludos, me endrugo. ¿Está nervioso o me parece? No, despertándose. No, y, y... ya le he explicado, ¿no? Sí, hay un poco de nervioso. Es que mucho tiempo solo en la conducción del programa, <risa> chicos. Rubio de Cés de Venezuela. Hola, ¿qué tal? Ah, listo, un saludo para todos los papos de. Oye, que me cago y dije, ¿cómo tu... Alito, no, me no. leer por la pura. Estos ah, pues se me Ya, he abierto un montón. Ya no sé cuánto, pero he abierto un montón. Vamos a entrar. Uy, Saludos sí, oh. para Rosa Melano. Oh, ¡No, chicos! ¡No, oh. no chicos ya no sabía, ya No sé, vamos, que se Sí, mal. mal. Fernando Biersan Huanca, bueno, banea tres del chat. ¿Qué pasó? Leonardo Ponce, saludos desde Chile. Ay, Hola. Claro, de Chile. Un saludo para los amigos de Chile también, hermano país. Eh, bueno, estoy viendo que uh, me van a faltar cartitas. A ver, voy a subirle a Pedro Gómez, ¿está bien? Porque sé que tengo ahorita más cartas. Sí, claro. Christopher Smith. Bueno, ya, vamos a subirle a este. Ya, vamos a subirle a este. Vamos a mejorar. ¡Pling! Ya, se comete la de la Ya, está nivel 3. Me faltan 10 cartas más de este mango, Porque, porque no me llega. 39. ¡Ay, qué salado! Ya, vamos a, vamos a seguir abriendo. Todavía te pasa? Sí, me falo todavía. Ya, vamos a seguir abriendo. Pero, eh, ¿tienes, ¿tienes los personajes? ¿Aparte? ¿Cuál? O sea, fíjate en tu eslog de personajes. Te, te, te maleas, Papu. Me sí, porque si es que no los tienes... No, solo tengo a mis queridos este, amigos este, Barud y Karasin y... Quité de trabajo, nadie más. Ya. Yeah. Miren la pobreza en la <risa> No te preocupes. Música, por favor. No la alcoholica. Exacto. <risa> ya. Es Va, pa, vamos, he, he pasado para ver otro... Ahí ya. Ya un poco... Vamos entonces a, a ver este... ¿Cómo se llama este? Esta cuenta que ya, pues no, esta es la cuenta de la Magia, ¿no? No pasa nada sorprender, la verdad, muchos chicos, porque... Así acá, este. Ya pe, mira, pe, mira esa cuenta. Pe, mira. Acá, como pueden ver, ya las cuentas están. <risa> ya están en nivel 4. <risa> Gracias, señora La Magia, por tu cuenta. Y. <risa> acá está, ¿no? Me pueden ver ahí, sin lugar a dudas. Bien, personajes, todo nivel 4. Ah, es Dorado, horror, este 4 también. No, las doradas son muy difíciles todavía. Me imagino que va a salir algún mecanismo para poder obtenerlas más adelante. Y sí, ser es mucho más difícil para obtenerlas, todavía. La verdad que sí. Pero por ahí nos por ahí faltará un tryhard que sí lo contribuye. ¿no? Sí, ahí... pero me imagino que también te da mejores habilidades. Sí, o sea, las habilidades de Ley que van a ser mucho más desarrolladas. Bueno, ahorita voy a situarlo para poder ver el reforzar, porque creo que no está situado acá. ¿Qué personaje es tu favorito, Mendrugo? Eh, pucha, a mí la verdad que me vacilaban las, las últimas de caracín y Tetra, sí. estaban muy, muy gocios las waifu este, O sea, me refiero a las habilidades, no van a pensar otra cosa, no lo la ¿verdad? Así que, <risa> este, y muchos le tiraban arena al comienzo, mucho barro, sí, la gente sí Sí, empezó como de arma al principio a Tinkerbell al, sí, A las sí. haditas sí. Y yo decía Pero pa, Pues cuestión de acostumbrarse Vas a ver que O sea tienen su pro y su contra ¿No? Y la verdad Pero ya no. después empezaron A agarrar sí, los trucos y y todo. todo que no Los chicos son muy rápidos La verdad Así que La verdad que Yo me lanzo por ella Pero si tú quieres buscar otro La verdad no hay problema para Pudiatu tu cómodo Sí, es que justo Esas dos no las tengo en ah, cuatro sí, Pero mira Te comento de que Cada personaje En sí Tiene Tres habilidades uh -huh. De por sí Y una última Es Puede variarse en dos. En este caso, Hamadad eh, puede tener munición adicional o velocidad de disparo. En este caso, tengo 4-1-4. Lo ideal sería que tenga 4-4-4. Claro, y para complicado. hacer eso, simplemente con 50.000 de gold puedo ir haciendo el chance. Ahí no cambió nada. Ay. Reforzar. Ahí ya subió por dos en salud. Eso, eso ayuda bastante. ¿no? Sí. Claro, o sea, en algunas sí va como que refinar, en algunas como que lo va a bajar. Claro. En algunas la tercera habilidad va a cambiar. Es que recordarles que es aleatorio, pues entonces sí. tienes sí. que darle hasta que te, te funke pues, ¿no? Pero Ahí. eso es algo que también deberías explicar porque he estado viendo que los usuarios como que no saben bien de, para qué sirve el reforzar, el botón de reforzar, si no te mejora, entonces. No, el, creo que, a ver, el mejorar es la, la evolución de la carta a nivel 1, 2, 2, 3, 4. Y el reforzar es lo que, bueno, en este caso es, hace que las habilidades puedan de una otra manera ser mejoradas, ¿no? Ciertas Entonces, habilidades. Bueno, ciertas, exacto. claro, no todas, ¿no? Pero sino, tampoco, Y tampoco va a crear una nueva habilidad, por si acaso. Así que es las que <risas> están ahí, obviamente, estipuladas, ¿no? Y ahí Emilio está, pues, este, bueno, el mao no, que lo va a romper ya casi. Sí. <risa> Este, yo creo que tienes que o sea, quedar ahí, nos dice B ¿Ah? para que sepas qué es lo que va a cambiar Mira, ah, acá está, mira, ya, ya, acá está. tengo una, una buena probabilidad que es 434. Ya, no hay value, no, no hay probabilidad. Sí, tengo munición adicional, esto me serviría para la escopeta que es el arma con el que juego y solamente tiene 8 balas mm. Le daría un aumento Claro, y eso sirve mucho. Muchos chicos justo la vez pasada me estaban sacando, ¡pam!, me matan con bomba de una sola bomba, que no sé cuánto, porque ahí hay una opción que es aumentarle la bomba. Y justo estás ahí agarrando sí. la que tiene la bomba de poco. Ah, no, la que tienen las bombas sí. es solamente son las Reboot, ¿La reboot? que son eh, Marion Arnault sí, y, una... y Adriana Tenorio, Ajá. para sí. que funcione el, el, ¿cómo se llama? el, Este... Este avance, esta habilidad que mencionas, tiene que estar la granada en nivel 3 o 4. Yeah, claro. o sea... Y con lanza llamas, obviamente que vas a bajarte a toditos en Exacto. un toque. Eso. Me imagino, no sé si se quedará así O más adelante cambiará claro, Yo creo que lo van a tener que nerfear Porque muchos chicos, han, bueno, no sé si quejado, Pero sí, antes, sí han dicho sí que no ¿Qué pasó? Verdad. Eso es hack, eso es hack Y no es hack, no. pues Eso es una habilidad que está aumentada Gracias al refuerzo de las cartas Como ustedes habrán han entendido mucho Ustedes no utilizan todavía el, el, el, el sistema de cartas eso está mal la verdad porque hay muchas ventajas muy muy buenas sí. para los sí personajes. me imagino que también es porque un principio no, no sabían para qué servir. claro el eso es mm. oh, claro también ojo que funciona con la granada de lanzallamas sí el que, el sí, que sí la que tiene hoy o sea exacto el sí que genera pupo, ¿no? sí te va a quemar es y... muy bueno la verdad y ayuda bastante ayuda mucho ahorita los chicos han estado quejando un poquito sí. Sí. sí ahorita todas las habilidades están en los personajes Menos estas dos. El, el daño de arma y el daño de área al caer. Claro, cuando... Uh, ¿no? Sí, me imagino que es la de la habilidad del, del robot ah, grande. De, ya, claro, sí, claro. cuando rompe bueno. el piso. Y la que tienen los mechas, más que nada. Claro, eso sí, pero la verdad que eso no, no, no es una cuestión que diga, wow, no, ahorita no... La verdad no se desesperan los chicos por ello, pero sí me he visto que ha habido temas con el tema del daño de bomba y el tema de el las llamas que, que ha sido bastante bueno. comentado todo sí, comentado, pero muchos lo usan es que muchos chicos ya le encontraban un poco el, el, el, truco. el truco ya entendieron muy bien el sistema de cartas y lo están aplicando ¿no? y hay otros que desconocen y bueno Cometen el error en decir que eso es hack, y, y hasta algunos han denunciado Sí, nos no, llegado Obviamente el, el sistema no banea no esas cosas, ¿no? Lidia? No, el sistema no banea Porque si sí es válido y está dentro de, de los, los estatutos ¿no? Sí, exactamente sí. Mendrugo, otra cosa que quería añadir era el tema de que al momento que tú abres las cartas Automáticamente... ¡Uy! Creo que están acá <risa> Sí, te dan, te dan varios cupones. Sí, exacto. Ah, eso, ah, eso explícale. Sí. Explícales que tienen que. Que hay esa opción de, de ganar este estos cuponcitos. Ah, pesos. claro. O sea, al momento que tú subes de nivel la carta, te vas acá, archivo. Y acá te va a dar para que des recompensa. En este caso ya todas están cobradas. Pero tienes que cobrarlo, no te va a sí. aparecer de una vez. Le das clic acá en, te va a salir para dar recompensa y acá también. Acá te da.. US... Ah, ¿ahí también. Ah, sí, sí. We... sí. US ahí tienes, tienes para enseñarles. Sí, ya déjame chequear, déjame chequear, archivo, porque yo sí recuerdo que no, no, no lo cobré. Ya, a ver, si sí, pasa. Sí, sí, ahí está, ahí está voy tu voy pantalla. Ya, miren, como pueden ver yo ya tengo mis personajes en cuatro, ya los cobré todo, pero no sabía que eso estaba acá. Entonces acá tú le das clic y te dan tus cupones. Eh, ah, me dan un. De... Bueno, Sí, de Wolf Coin. De Wolf Coin. Coin. Ah, listo. Entonces, espérate, tengo los demás también acá. ¿Ves acá? Puedo, eh, bueno, ya cobré todos estos y acá tengo mi recompensa, que son, son Wolf, Wolf Coin. Coin. Eh, ya, entonces chicos, los que querían Wolf <risas> pueden conseguirlos por ahí. Yo sí, un poco despistado de mi parte, no me había dado cuenta que acá había una recompensa. Esto se debe a que tú coleccionas la, la primera fila, me imagino, de, de todos los este, personajes de la, misma, de la misma clase, ¿verdad? ¿Minion? Eso sí, cuando perdón. Vas, cuando vas subiendo de nivel, ah, ya, sí. a... te acumula ah, y vi. puedes reclamar GP y Wolfcoin. Listo, entonces ya sabes, chicos, ahí está. No se olviden. Ayer, uh, subiendo de nivel. Ayer, y eso te ayuda también a recuperarlos porque al momento de subir de nivel claro, necesitan. Porque pide Wolfcoin y pide Gold. Claro, está, lo, es una Tienes forma GP, Wolfcoin y Gold. Value, y tus ah, personajes vale. fuleados, ¿no? Fuleadaso, pues papu, así que no pierdan la oportunidad. Ahí estamos, ahí voy a poner a recoger, voy a recoger las recompensas. Pero ya saben, chicos, ahí están los que me pedían cómo conseguir Walt Coin. Aparte de jugar, bueno, puedes hacerlo por el sistema de cartas que te brinda eh, los amigos de Walt Latino, ¿no? Bueno, creo que aclarado el tema, el tema de, la, de las cartas, el tema de cómo no, se utiliza y que se explique también que el tema de la bomba Pero esta... Sí, no es, no es, no exacto, es hack. ¿no? acabado el tema acabado, acabado el tema entonces con el tema de las cartas Ventrudo eh, has visto que ya salió el evento facción sí han estado se ha estado promocionando toda la semana me parece ¿no? sí y... ju justo ayer se acaba de habilitar ¿Ya? y no sé veo que no te has unido ningún, a ninguna facción no, todavía que no porque este, justo lo expliqué el domingo pasado yo he estado mal y no he no, no jugado <risa> <boys. risa> no pero puedes hacerlo ahora si quieres ah ya normal entonces este... está al costado de la cajita de regalos <coughs> No, la otra. ¿Este acá? No, este acá, sí. facción. Creo. facción. Y me puedo unir a una facción, ¿no? Sí. Eh, a ver, yo de verdad acá sí vamos a pedirle apoyo a la señorita Lady Wolf. Eh, ¿A, ¿A cuál ay. facción deseas que me pase? Yo no. Bueno, puede ser. Te, com vez, te comento pero... que la que va top top ahorita no, es. Bueno, <risa> está parejo sí, ahorita, sí, ¿no? Está yo estoy en Lycans. Que es la de, me imagino, la del de de... sí, ah, El primero, sí, el primero. El segundo es la Organización el, Medusa el, y, y la, la tercera es Wolfstein, del... que es el MMU. Bueno, ah, yo soy... El... O sea, ¿me voy a pasar al tuyo, Pepo, Mejor tenerlo de aliado. De... Sí, no sí, sí, va. Tengo que pagar 20.000 de gol la membresía, ¿verdad? Te presto, te presto. Ah, me presto. Ah, sí. Sí. Pero cuéntame, ¿esta membresía es un solo pago? ¿Esto es.? Por... Sí, es solamente un solo pago y luego sí, pues con sí. los kills que vas haciendo pago. vas subiendo de nivel. Perfecto. Entonces le vamos a dar. Me registro en Lycans, Debes pagar el precio para unirte, bla bla bla. Ok, pago y pagué capricho. Mira tu calching. Ahora ya cambió. Ah, verdad, ¿no? Ahora tiene un dibujito del lobito. Sí, uh, y ahí va no, a salir sí. tu nivel. Hice uno, nivel. gracias. Ah no, ese es el nivel de, de lo que estaba que es la, la barrita, pues, ¿no? Sí, pero vamos bajos ahorita en la estadística. Si puedes ver esa tabla, ahorita los que más puntos han hecho son los, los de del MMU. De MMU. Mm. Increíble. ¿no? Sí, pues ellos están Oye, ¿por qué no me ha hecho que me pasa ahí? Ay, güey. Bueno, <risa> no te preocupes. Necesitan que hagas puntos, pero, pero. Bueno, necesitan que yo les apoye, ¿no? Sí, pues se me. Oye, papu, pero que hay una descompensación de aquella, sea eh? A ver, no, no, no. Claramente pasadita, <risa> la verdad. No, no es el señor La Magia está ahí, dime nomás. No, no lo sé, la verdad. Okay. Seguro que sí, ¿ah? ¿eh? ¿Qué ha pasado con los likes? 9%, 8% no, y el otro 84%. ¿Cuál es? ¿Qué tiene No, todo? pero te, te cuento que uno puede hacer donaciones de puntos que se llaman CP. A, a, cada, a cada facción nombre, nombre raro, sí. Voy sí. a hacer una donación, ah, hacer una donación ¿no? Mañana creo <ríe> Para equilibrar sí, un bueno, poco la chicos, facción Los chicos de MMU la verdad que sí ¿eh? Se han puesto las pilas Un La balanza Pero bueno no se preocupen chicos ahora que yo estoy jugando todas las noches Vamos a seguir aumentando Esta tabla la verdad que está un poco difícil Nos llevan de Mucha ventaja Yo Ah, tiene una capacidad, capacidad limitada. limitada de ah, listo, acá la producción nos hace la mención a través con el time-up. También, eh, no, no se olviden chicos que tenemos que ver los cupones. Los Ahí, cupones, no sé es sí, el... es que están pidiendo ¿Quién cupones. Es, ¿quién es? Sí, pueden sacar los cupones. ¿Cómo los, los, obtengo, cu cómo los, los obtengo? obtengo? Comentemos, ¿cuál ha sido el cupón que ya, bueno, pasó hace un momento? 12. Eso 12. lo tienen que poner en la URL, bit, aquí está, arriba, bit.li slash. 12, pero es una parte del cupón Chicos, recuerden, no hay que ingresarlos todavía Tienen que esperarse a que es. demos las cuatro partes Y allí ya proceden a ingresar Sí, Acaba de salir el segundo cupón Acá El segundo es cupón El segundo sí, cupón 12 cupón, ya ahí van dos partes chicos o sea, Ya saben, no es bit.ly slash 12 cupón. cupón Casi, casi se me sale ¿no? Los 100 <ríe> primeros que ingresan <ríe> el cupón Son los que van a llevarse los premios que te voy diciendo? ¿Cuáles son? De la K47 Elite, eh, tenemos la Mata Chanchos, o la Benfr rpr 12 Elite, la Mystery Box S5 y el Wallside Dash GL Que muchos piden, papu, la verdad que los domingos yo estuve muy regalón dando Wall Dash como desquiciado <risa> este, Y vamos a repetirlo, no se preocupen chicos, igual voy a pedir a GMSPYGAR que es que... Ok, que es el pide la ley en Pro, papu, para mendrugo pero ya, ya, ya toca, pues no <risa> bueno, ya entonces aclarado sí, el ya. tema de las facciones Aclarado el tema de las cartas eh, para, para las personas que estaban de otra no manera Están muchas preguntas, la verdad sí. A mí ya me tenían un poquito complicado con eso La verdad, me decía, ¡Vamos, marido, vamos, No es no, no, japa, entonces lo vamos a aplicar el jueves Ahí está clarita la aclarado cosa Aclarado el tema. ¿sí? De... Así es eh, Bueno, pasemos entonces a la opción de Casteame men, que debería ser Casteame papu pero bueno, le han Castilla puesto Mermé, Castilla, Castilla se Mermé, quedó así. ¿no? <risas> sí, pues se quedó, ya quedó para, para, para, para siempre. ¿Qué, ¿Cuál es la actividad? Simplemente tienen que crear un modo este, alcohol de tres muertes con el nombre de la sala Castellan. Uh -huh. Y pueden uh -huh. colocar en los comentarios el número de sala y nosotros ¿Sí? ¿En qué sí. servidor Pero vas a estar? Sí. Yo, bueno, como todos saben, yo estoy en todo 6. Ese es el servidor por referirnos. Es tu número. Los, ese es mi número, el 666. Ah, yeah. 6, 6, 6. ya. 6. 6. Ya saben, chicos, empiecen <risas> a hacer la sala todos seis. Así es, todos seis papus creen sus alitas, ya saben modo high hole tres, tres muertes. muertes. Con el nombre de la sala Castéame Men, así tal cual, facilito nomás. Yo este voy voy actualizando un poco la lista y vamos a ver que la... hay, hay hay unos papus que han puesto en Pain Lab, no se olviden que este, bueno, modo I hole tres muertes. La semana pasada estuvimos con complicaciones ahí, este, gracias a Mega Dios. Sí. <risa> <Sí. risa> para Megadios a Gem y sobre todo a Gem que bueno sigue, sigue bailando. En, en lo, en lo mismo, sí, sigue bailando. ¿no? Sigue, sigue bailando, ¿no? Sí. ¿tú lo ves a... Lady Wolf lo conoce muy bien. ¿Ah, sí? Sí, ahora último. <risa> sí. <risa> Me estás poniendo una situación comprometedora Ay, aquí. No. Con el viewer, ¿qué Es eso? increíble, increíble. Bueno, un saludo para Gemma Render siempre. Pero vamos a poderlo a recuperar, ¿no? Y que vuelva a pues, ver ese, ese lado, ¿no? Este, macho alfa, ¿no? Con los lobos de Wall Street. Un saludo para Alexander Osco y... Eh, aquí ya va, y sala 26. Entonces, ah, listo, a ver, a ver, sala 26, vamos a buscarlo. Ajá, listo, acá está. Voy a observarlo. Eh, upa, pero bueno, ya sí, ya pusieron en Pain Lab, modo, ah, tres victorias, de hall, han cumplido Manden la Papu para poder, sí, para poder. Eh, visualizarlo y bueno, matando de risa un rato con la partida La verdad que <risa> es la idea, ¿no? Pasarla bien, ¿no? Le hice... No, no, todavía no Papu, estamos esperando okay. que Sí, ya, ya la mandaron ya Sí, justamente en este instante. Vamos ¿Me? a esperar que cargue. Acá, joven, estoy usando bot del material que procede como <risa> Ah, listo, José, José Gutiérrez es el mismo, ¿no? Es el mismo que viste y calza. Bueno, tenemos entonces los eventos, como pueden visualizar en la pantalla: retorno de usuario, facción, asistencia, salón VIP y evento recompensar por clase, papos, hasta el 30 de abril. No se lo vayan a perder. Vamos entonces a ver a, lo, a la gentita. Vamos acá rápidamente. Acá es la mecha, pero acá se van a sí, agarrar sí, todos. Ahí, acá es, ahí los lobitos van saliendo ahí. Ajá, ahí está por ahí, me imagino. No, mentira, no está bailando. Saludos para... Uy, ahí está el Papu de Papus. Hola, ¿qué tal? Ahí. ¡Ay, eh, me cae la huevo! Ah, no, se van a agarrar en la base, me vi. Uy, cuidado, Papu, que te van a agarrar. A los lobos están, pero ya no ¿Yo? ya. Hay que dejar en claro que eh, el, este tipo de, de, de, de eventos en lo que se busca es aumentar el tema de que to, los chicos jueguen legal. Uy, mira ese papuá, ah, se metió con todo, zarco ahí, con todo. Le, Fue con todo. Sanguchito, la verdad, sí. sanguchito nomás. Eh, uy, uy, se, aparecen los lobitos. Eh. Es que tienen que estar ahí los leyes de todas maneras. Uy, se van a agarrar ahí. Mira, mira eso ahí. Uy, uy cómo wow. hace, ya está. Limpieza total, aparte de la bomba, no. ¿cómo te indicaba? Uy, Pero cayeron dos. Está más o menos parejo. Ah, sí, no, la verdad sí. que sí. Ah, bueno, yo veo que lo vi. lobby sí. a seguir. Sí, ya. No, a seguir este men. Uy, ya no. Uh, ya. ¿Qué más? El equipo rojo ganó. ¿Qué hacemos, papu? El equipo rojo gana y así no se puede. El equipo azul <risa> tiene que estar ahí. Aunque ah, son uno menos, la verdad, no? Sí, son uno menos. Sí, está, está difícil esta partida. Sí. A ver, Lolo Rata, está diabólico, Jesus. Está Shiro, un saludo para todos esos papos que son del Discord. Si logramos, un saludo no, para todos ellos. No. A señor Minion. Ah, listo, sí, bueno, ya. Pues. <risa> así pues, sí, no hay foro. No sé, ya hace? entendimos. Ahí está, vamos a ver a la Minion de la Ahí está, vamos ahí. Ahí está. Uh, listo, ya saben, la Judgment es la ejecutora por parte del amigo Minion. Minio. Es un clásico. Ahí te va a caer, ahí va. <risa> Está disparando el aire, ¿no? Con su personaje mejorado. Ah, listo, ya viene con, con recargado, ¿no? Vamos ahí. A ver, al amigo Minion. Bueno, no ver cómo lo matan, entonces, a ver, este. A ver, vamos a buscar Los lobitos están ahí en la parte de medio. Aparece. No sé, no sé. Nadie sale, papu. ¿Qué fue? ¿Por qué se guardan? ¿Dónde está. en el medio, papu. Quieren cuidar su vida. Es que acá, en realidad, el 2 a 0 puede ser de grande Giro con 67 de vida cae increíblemente el lobito Pierín Bueno, trató, quiso, pero no pudo, ¿no? Pero es que todo lo robe Sí, pero los rojitos envolvemos, es ese parrito guardián no, sí, vale, ¿no? no se vale, ¿no? Sí, no se vale. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacen? Man, man, ¿por qué? Headshot! <risa> yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Baby ¿cómo? Wolf! Ah, vamos a ver acá otros personas. este señor viene, creo, ¿no? Ah, listo. Cargando la pistola. Muy desordenado, la verdad, chicos. Sí. Muchos, muchos están aguantando. Ay, ay, ay, la ley en por si acaso haciendo de la suya. Señor Minion cae, increíble, ahí está, ¿cómo hace? <risa> Jesus, MG queda solamente el equipo sí, azul si sí. sí, presionas n te van a salir los calcin de todos ah listo gracias oh, Sam. gracias gracias papu y bueno el equipo rojo Ay, vuelve sí, a hacerse con la victoria bacán. complicado la verdad eh, ya cuando tienes dos encima sí y es difícil, muy difícil de ¿verdad? Que... verdad que sí Ay. aunque puede ser la voltis papu sí la voltis se viene sí. la voltis no no en la Alessar del año pasado vimos una voltis del equipo, venez... del equipo boliviano sí. Que fue una cosa de loco la verdad la cabecita del amigo irving bad fue pe... eh, bueno lo fue, lo fue todo la verdad Ahí está el señor Vino que voy con todo. Está, está Rocia, gareta el fogote, papus. Vamos a ver qué hace. Ah, listo, él conoce el mapa al revés y al derecho. Le va a caer por la parte de atrás. Se va a encontrar, me parece, oh. se encontró con la bomba. Ahí está. Oh, oh, oh, oh, Gracias, señor Minion por participar. Eh, bueno. <risa> no tengo el mouse en Matei, por si acaso. <risa> Descalificatres, señor Vino. la verdad. Fue muy, muy, muy canchero, papu, ah, la, verdad, la verdad. El único que murió del, del, del Team Azul. Me okay. ah, va a caer. Mi locún también cayó. Ahí están los amigos Cerco, que es el que creo yo, el que de una otra manera siempre se ha arriesgado a ir más allá. Mira cómo es cara, calidad. Sí, el... creo que tienes al número. Bueno. Uy, uy, uy. Se van a agarrar ahí, están los, Uy, uy ya, no hay forma y Creo que el equipo sí. rojo va, va a sucundar fle, fle, Flechemón nomás ah, Es el ah, único listo. que queda sobrevivir El equipo rojo El equipo rojo barrió, papu, barrió con este, la verdad 3-0 3-0, <risa> ni el honor, papu, la verdad, ¿qué hacen? Nada No hace? se pudo, no se pudo No se pudo, pero ahí está, ¿no? igual no se olviden chicos, sigan haciendo, estamos en todos seis, creen su sala Castéame, Memen, con tres muertes Sala 53 Dicen por aquí A ver, a ver, vamos a ir Vamos a ver, vamos a ver, vamos a buscar Vérese. Acá en la computadora está un poco lag <ríe> 53 me dicen, ¿no? Ya, perfecto, sí, acá 50. está Espérense, todavía no Vamos a esperar que los chicos se vayan ingresando Están haciendo cola sí, todavía ojalá. Ya saben chicos, si quieren entrar Entren a la sala 53, 53. en todos 6 mm, Mr. Ciro, rapero, ya Voy a escribirles Go, go, go, go la Papu para ver qué, cómo bueno, manqueas en Wolf, capa. Sí lo pusiste eh, a cargar, ¿no? Joshua yeah, che, rapero gracias. ¿qué hice acá? Eh, Roy, Roy Richard. Ah, listo. A -ates, a Ates Legend, Otaku VIP, Andercito. Ay, está entraste? No todavía, no, todavía no todavía no, no la no, mandan. No, no, no, no, no, no. sí, sí. Dale. Sí, qué saludos, Benedrugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? XM Raperas OX. Ah, listo, ese nombre es bien peculiar, la verdad. ¿eh? Bueno, un saludo bueno, para todos ¿Ahí quiénes están ahí? Ah, la torre. Ah, ya, Me torre. Álvaro B. Adrián Villargo Nueva. Y Rosales Parque. No la mandan estos papus. Diego Ponce, salúdame, Mendrugo. Un saludo para Diego Ponce. Gracias, Papu, por estar con nosotros. Me, me ha hecho recordar. Uy, es, es, te apuntar, ese, es, ¿eh? es un terrible ese, Es un terrible. Un saludo para Diego F. Ah, te voy a mandar el juego una vez, ya están jugando. Diego F, un saludo para Anthony, a Einstein, Gustavo, Jesús, José, Julio del Prai, Fratelli y a mis amigos de México, a Jope, a Juan Carlos, Chuco, George y a Rui Quinn, apoyando siempre el juego limpio, Papu. Transmitiendo tus partidas. Este... del Star de Wolfing, ya, chévere, gracias son muchos, Todo el solar ahí me mandaron Sí, todos sus amigos A ver, vamos a ver, vamos a buscarlos a los papus Vamos rápido, ¿no? ¿Cómo hace, truco? ¿Están jugando? Pues se Ah, no, ya se fue Después es el mapa incorrecto Estamos un poco rápido, estamos acelerados N, N Ah, gracias, ah, con razón, pues están ahí mirándoselos Se están mirando nomás Es que acá hay uno por acá, ah, no, no hay No, no hay ya, ya, yo estoy jugando como si yo estuviera jugando. Popeye, ¿dónde está Popeye, la verdad? Vamos a buscarlo mejor. Ajá, ¿con, ¿Con uno y con dos? Ya, ahí está Popeye, ahí está Popeye en sus pantallas, está, es el único sobreviviente. El único. Y me parece que también está en desventaja. Increíble, la cuatro verdad. A que, cuatro a dos. a la verdad. Pero bueno, mataron a uno de azul, así que ya ahí los chicos se van agrupando, me parece, ¿no? Ahí están, este... Ahí podemos ver la facción de los lobos, la verdad. Bueno, vamos a ver a los chicos. Ahora sí ya. Esto es una desventaja para el equipo rojo si lo grabamos. Sí, o sea, el porque equipo Sol ya han hecho un punto. Avivados los chicos del equipo rojo. Eso ah, pues, les pasó por no entrar a tiempo. Sí, pues, ¿sí? exacto. Y eso puede desencadenar que puedan perder la oportunidad de llevarse sí. algo suculento, la verdad. Pero todavía hay oportunidad, sí se puede. Sí, sí, todo es posible con Conti con <risa> <risa> Saludos para los amigos. de Wolfing, a ver, ya tenemos acá. <risa> <¿Un> <risa> Está... Uy, uy, uy. Ciro, sí. sí, lo cayeron los dos, ¿eh? así que fue una muerte sí. oh, igual. Uy, esta es muy buena también, ¿eh? La Irak de CERT. Sí, sí, sí. muy buena, ah, pero va a chapar la ley en vez de la que yo, la que yo pido que <risa> no. Te <risa> ojalá, ojalá. Saludos a GM5, saludos para Gem Eh, Ya. Eh, bueno, los chicos se siguen dando.. Se <risa> siguen dando chicotazos, están 3 versus 2. Uy, face ¡Uy! to face, increíble, ¿cómo hace? Uy, ¿qué pasó? Creo que. Me sacaste, papu, ¿qué pasó? Se ah. te cerró. Se te cerró, papu. Vamos a ver, no se preocupen. Fallas técnicas, es normal, ya están muy <risa> la verdad. Ya voy a tener el backup ahorita listo. Vamos ahí. Eh, bueno, nada, vamos a de una otra manera, esperando que se reconecte eh, No se olviden, chicos, que eh, Wolfing Latino es, tiene los eventos de la semana, así que aprovechen los de tal Space al One Day Free. Tenemos, bueno, también el evento de retorno de usuarios sí, claro. que muchos estuvieron pidiendo. Sí, claro. Así que... Si sí, todavía quieres y no te has podido volver a meter, vas a recibir muchos premios si vas bueno, a la ingresar. Verdad sí, la verdad que sí, y, y tienen que aprovechar chicos porque sabes que estas promociones vienen por rato, entonces los amigos de de no te escuchan un toque y dice lo sacan, sí. si no, hay, que, hay que circular, hay que circular y ya no, no ponen. no Así que sí. ahí está el kill, el kill Count, el Burning, la sección Evento Facción. Sí, ¿no? es, el Evento Facción va a estar hasta el 30 de abril. Así que, salió el tercer cupón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Upa! ¡Salió cupón! ¡Ah, listo! ¡Otro! Ya. El tercero. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo era la, la lista esta? ¿12? 12 cupón team. El tercero. ¡Listo! encantado. ¡Ya van tres partes! ¿Tres partes? Bien, nada la pensaron. <risa> ¿no? Ya, ya, ya. Claro, no, es, no va a ser igual que el de el la semana pasada. Ya claro, yo ya me parecía raro. <risa> capaz... Chicos, chico recuerden bastante. que lo tienes que colocar en la url bit. .ly slash y ahí van armando el cupón. Ya tienen tres partes: 12 cupón Team la, la sala 66 en el servidor 6 ya está lista. A ver, okay. sala a ver. 66. Vamos entrando. para a ver, no, ya que la manden nomás porque no estamos esperando nada más. Ya, Alex más... Sánchez, saludos. Ah, listo, un saludo para el papu de papus. Ya listo. Bueno, entonces vamos iniciando eh, la partida de los amiguitos que han estado atentos y han estado poniendo la, los nombres correctos a sus alas. ¿Ya estamos ¿Ingresaste? en la partida? Sí, ya estamos en la partida, papu. Ahí está, ahí técnico, la verdad, no hay nada que preocuparnos. Ahí están los eventos de la semana, no se olviden, chicos, hasta el 30 de abril, los eventos Salón VIP, retorno de usuarios, evento facción, asistencia y recompensa por, por clase. Así de simple, Así de fácil. Eh, bueno, acá están. ¿Quiénes están acá? A ver, Sky. No, pensé que era Sky. Spike. <risa> Está Leo heart Tigre, eh, Dead Hunter, Simber, Limber Pro y Popeye. Que me parece muy Ah, listo. Ya vamos a buscarlos acá. Ya se están tirando la granada. Me parece que aparece Sin Ahí increíblemente va a caer. Uy, uy, uy cuidado, pay, ay, y la wolf iba a caer, ¿eh? me parece que sí. Ah, uy, sí. Ya. mandó su cuatito, mandó su pero. Sí. No fue suficiente. La verdad que se sufre. <risa> <risa> ok, acá como muy este Lady Wolf. Me parece que se están aguantando mucho los chicos, ¿no? ¿eh? Sí. <risa> Muchas veces siempre están todos aglomerados y esta vez están todos como que dispersos. Sí, Roger, cuidándose. Picándose. Sí, pues eso es. Uy, uy, este lo uy, vi! poco cuidado, se va a comer, increíble. Uy, uy cayó por uh, la parte de atrás. Eso está bien porque hay un, hay un trabajo de equipo, la verdad, eh, por parte sí. del equipo rojo, ¿no? Y el equipo azul también está haciendo de la suya. Uy. Están algo parejos, la verdad. Sí, ahí están dos. Petes. Yo soy mala para su madre. <risa> uy, uy, sí. ¿Cómo para? hace el lobo? Mira oh. ya, ya, ya y se bajó a dos, Increíble, con 26 de vida. Aparecen los lobos. Ahí está Skultin va a caer, uy, me parece. Uy. Y sí. Sí. Uy, uy, uy. Vamos a buscar al equipo rojo que están resucitando sí. a sus compañeros. Vamos a ver. Uy, si se va a encontrar. Ah, lo va a resucitar oh. me parece sí lo, sí, va... lo va a uh, ya cayó cayó el equipo el rojo, rojo. El equipo quién es el azul? que está destacando más de tu del team azul el amiguito el school, <coughs> eh, school ex que la verdad está está galeta, ah, campo, sí. ¿verdad? está, está terrible, terrible no verdad. hay que hacerle un seguimiento a ver cómo va ah, si ya, que hace más kills. Ah, ya, ya. quieres ver si, si él es el quilero de pilero? vamos a buscarlo ahí están saliendo los niveles de las facciones ¿eh? Ah. Al ladito de los Knicks Sí, sí, sí, ahí está, ahí tenemos ah, Hay varios que ya Sí, oye, este papu no se mueve, qué juega Ya, vamos a ver, acá está que se dan duro, duro y parejo el cu eh, ay, ay, ay. Acá cayeron muchos azules Oh, oh, el equipo rojo también va a salir cayendo Pero bueno, va no mucha sangre, me da miedo Uy, qué buen disparo Miren el ojo le dio Vamos a ver Qué específico No, sí, acá que, la verdad que sí, hay que hacer muy detallista con la ver Acá es otro ángulo, el equipo rojo trata de hacer lo que puede, pero el equipo azul me parece que está avasadeando, ¿ah? ¿eh? Sí. Uy, mira cómo el equipo cayó. Azul <ríe> se puso las pilas Sí, es que ya tenía la. No sí, se dejaron la mitad de la primera partida, la verdad. Sí. El equipo Más azul. peye, ¿no? Acá, bueno, volvemos a ver a Kulexe punteando papu, ah, o sea, en la tabla, ¿no? No, no vas a pensar mal también. <ríe> sí, señor Vino, me mira, me da tala. ¿Qué fue bueno, este sí. equipo azul, la verdad que es un equipo bastante compacto, ¿ah? este, no, no, no hay diferencia de, de habilidades, vamos a buscarlos. Sí, tienen bastante reboot, creo, ¿no? Sí, eso sí. te justamente a decir, papu, la y eso creo que está mermando un poco la, la mecha. Vamos a ver, los chicos sí. se agarran acá adentro, vamos a buscarlos acá. Ya, a ver, ahí, ahí está, cuidado, cuidado, papu, cuidado que te mata. Uy, uy, uy, uy. el lobito, uy, el rojo hizo de la suya, ¿sabes? ¿ah? pero aparece el otro papu que está escondido. A ver, a ver, ah, listo, ahí están los dos. ¿Cómo hace? ¡Ah, la van a ah, resucitar! Sí. ¡Ah, listo! Interesante, interesante. A ver, a ver... Tienen que salir. Vamos a movernos un poquito más rápido. Ahí hay otro azul. Oye, ¡Azul Uy. es por todos lados! ¿Qué sí. fue? ¡Ah, no! ¡Ya está! Que ya! ya. No. Niño, ¿qué pasa acá? ¿Qué, ¿Qué puedes decir al respecto? Mucho este... hack, ah, ¿dices? No, tienen estrategia, parece. <risa> <risa> ah, bueno, sí, pues el equipo... El equipo rojo, sin lugar a dudas, creo que... Falta platicar, papu, ¿ah? ¿eh? Así que, sin lugar a dudas, hay que... Si sí. sí, vale, presionas 8... Ya, Chief 8. Y ahí tenemos a Skullex. Ya, quieres verlo en, en acción. Sí, ¿no? hay que ver. Él está con un especial. Está ah, con listo. la Ultimate BLK. Ah, listo. Y también una Legend. Sí, es que esa es que me falta. Es ¿no? bien estratégico, míralo. Uh. Ah, listo, mírame. ¿cómo lo... Casi se lo llevan. Qué raro, porque claro, si lo matas a él, ya quitas a la mitad de esfuerzo del equipo. Uy, la granadita, pero qué exactitud, Vamos, encontró con todo el Perú. Mírame, mira. Increíble, la verdad. ¿Cómo hace? Ahí, ahí. Ya, cayó papá. cayó Hay cayó. que cayó ver ahora complicado. cómo se desenvuelve el equipo Ahora vamos a ver, ahora. uno menos La verdad el equipo rojo va sí. haciendo de la suya bueno, se sí. El equipo rojo va, va, va, va, bueno, ahí Acá hay que hacer muy pre, cauteloso pre, pre, Presiona 5, por favor ya Ahí sí, tiene sí, la Vamper 12 esa arma es contra lobos, total, es la mata, totalmente ancho, pero, sí. pero es sí. muy buena, la verdad. ¿no? Con del 1 al 8 te mueves entre el primer y el octavo jugador ahí, de los ahí, rojos y, los y con Chief eh, cambias hacia azul. Vale, vale, entonces vamos entonces a ver el amigo eh, En este caso Leo Hart, acá está Flores Wind, de Fabián Esta es la ah. definitiva. Sí, sí, ese ah, no, es el desempate. Está 2 a 2, la verdad que está muy reñida la partida. Eh, y vamos viendo entonces cómo Pajar. vamos a hacer que go, go, los amiguitos go. hagan de la suya. ¿no? Está es Mr. Ravi, se van agarrando ahí en la parte. No, es eh, no, creo no, que en no, la parte central es donde no, se tienen que ver las caras, ¿no? Porque ahí se van a. Sí, aquí. Sí, están que matan a toditos los azules ahorita. Sí, no sé cómo hacen, papu, porque le cayó. Uy, rey, se va a caer. Uy, mira. De ahorita nomás. Ah, Listo. Sí, el 2. El 2 está que mata a todos, y está con poca vida, ya acaba de morir. Ya acaba de caer también. Sí. Ya queda Armit Rodrigo, que la verdad va a dar que... Solamente Hablamos. queda uno. Sí, ahí está. Y va a caer. Y ahí cayó. está. Vimos para ver cómo moría nada más. Increíble, sí, te dije. Sí. La vuelta es real. ¿no? Sí. Ahí está. 3 a 2, increíble. 3 a 2. ¿Qué pasó, papá? Se dieron cuenta que lo estabas mirando, dice. <risa> bueno, ahí está, pero. Okay, no, Se sí, sí, asustaron, eso. sí. No, y en un momento de presión, todos lo están sí, viendo. Sí, la verdad que es? sí. Eso también es verdad. Muchas veces el. el yo te voy a hacer no, ser 8. sincero, cuando empezás el streaming estaba nervioso, panteaba, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> pero ya te poco no te mucho. No, es que. Bueno, cuando juegas se supone que tu habilidad es la que se está mostrando y si pucha pierdes piensan sí. que eres Vancouver pero no, de, de forma, ¿no? bueno ahí está chicos la verdad gracias por haber participado todos ustedes eh, en esta en este eventito de nuevo a men, que bueno de una otra manera podemos visualizarlos ustedes ver un poco cómo se desempeña full skin. esas habilidades cero, ah, cero, ah, cero, no, no hacer nada esas cosas que problemas muy ilegales, legales no, así ah, está ah, listo <risa> bueno, no se olviden chicos que eh, Dos eventos de la semana y del mes también están presentes todos en la en la web y también en el fanpage no se olviden de suscribirse al canal de YouTube que podrán ver esta transmisión cuántas veces les cuantas le veces quieran, sí, también, para ver otra vez la información, todas esas cositas. Eh, los eventos de fin de semana tenemos el Login Event que estarán regalando a partir de mañana los cupones de 25k de oro. Uh, esas uy, uy, uy. son las previas que tenemos aquí. Ah, Así que tiene que estar pendiente para los eventos de prisión. 25k de oro, Papu, para que puedas reforzar de una otra manera, mejorar tus, tus cartas y eso te viene bien, bien, bien. Sí. ¿Cuándo me llega mi... <risa> Comenzú. Con Uy, ¿qué haces este? de, de los ríos por ahí dando vueltas? Déjeme render, ¿no? <risa> El usa para... Ah, ya, ya Nosotros para. aquí no estamos asando. Sí, la verdad <risa> que sí, acá <risa> yo estoy con... Estoy, no, me estoy dando un pollo de la brasa, ya. Es que te derrites? <risa> <Sí, risa> estoy derritando tal cual, vamos a ver. Me estoy desintegrando, Bueno, no se olviden igual que... Eh, 12... Playtime también tenemos... El one day free, sí, sí también sí, es el one day free. Están, haciendo, oh. están usando un arma, ¿no? En este caso es la Z sí. SZ552 AW. aw Esa sí. es una, esa es una ¿cómo se dice? Es una de sniper, ¿no, papu? ¿Cuál? ¿Cuál? La S la SZ552. No, no, es una metralleta. Es una. Ah, ya, la que tiene. Sí, es una metralleta ya. muy rápida. Sí, sí, sí. sí y es.. Clásica, es muy antigua. Ya, También claro. está la K, el... No, no la, la, la LR-3000, me parece. Sí, la MR-3000. También esa. es una metralleta que tiene una patada muy fuerte. Sí, tiene y... bastante penetración. Tenemos muy buenas sí, Aquí está la dinámica que <risas> tienes que explicar ahora. Sí. Entonces, ¿Qué es que? Ah, Muevalo. verdad. Sí, sí, estamos por ahora. La ruleta. Ah, pues tenemos una ruleta. Acá ustedes van a decidir qué es, qué hace... Bueno, en este caso, eh, Mendrugo saldrá a explorar las actividades que hacen los Wolves. Cuando No están jugando y sí, pues, papos Así que Nada de Ya no voy a <risa> Así que Vamos a hacer lo siguiente Ustedes van a Poner en su En el, la caja de comentarios Las cosas que podría yo Realizar eh, Bueno Las cosas no me pongan Que me vaya a tirar De un parapente Pero, que, ven, que, me vayan, que me manden a Panamá O que vaya a <risa> De vacaciones wow. o claro, wow. esas cosas Claro Esas cosas Ay, escucha. ¿no? <risa> Esto va a ser Obviamente Sorteado Porque vamos a tener Una ruleta de posibilidades En fluki.com. A ello, así que... Necesitamos que ahorita, ahorita papus, empiecen a comentar eh, cuestiones que quieren que yo realice. No sé, pues ir a visitarlos a un Lancetter o que me vaya por ahí, no sé, pues a Miss, sí, ahí a verlos. algún como, reto. Ahí como perreana, algo. Ahí más. Sí. No sé papus, la verdad lo que ustedes quieren, que me vaya a ver un clásico ahí, que me meta al norte con la camiseta de Alianza, no sé. <risa> este, eh, o que, no sé, o que vaya un Lancetter a visitarlos, o que visite un youtuber, o que venga alguien, no sé. Pónganlo. Claro, ahí, y veremos qué. Claro, así que esto... Es esto empieza ahorita, Papus, más bien, déjame mandar un saludito al Master del Pride Fratelli, Joseph Sit que hoy cumple años, un saludo para ti, Papu, un fuerte abrazo y bueno, que estamos muchos más en este 2018. que ya estamos, ya quinto mes del año, ¿no? La verdad que no, cuarto. Chiquita, ¿Estás van adelante <risa> tiempo ya quieren que termine el año no sí bueno 2018 es un año parte no sí bonito la verdad bueno no se olviden chicos que ahí este vendrú, un saludo dice ya tenemos sí, saludos Alfredo. Ah, Luis Alfeo sí. ¿no? puedes ir cerrando Wolskin para ver tu pantalla ah perdón perdón déjame cerrarlo a ver acá este no se olviden amiguitos si quieren que haga la misión de las misiones esto este, se va a llevar a cabo eh, a raíz o a partir de lo que ustedes decidan aquí en la caja de comentarios, ah dice que salir calato en público, público. Dice. ah listo tolaca dices, normal papu ¿ah? normal, ¿ah? yo primio. estoy muy seguro de, de mí mismo la verdad <risa> <risa> <risa> dice acá, saludos, me ponen en droga es de Arequipa? Párate. Alex Mussolini ¿quién Mussolini? Ah, sí, listo, qué paco, ah, él es de Arequipa un saludo para él, un saludo para, un saludo para el papu de papu domina muy bien a las avispas ah listo, sí. Lady Wolf un saludo dice miren a Axtor, no, esos nombres. Jesus, Jesus, Jesus. MG, ¿no? Sí. <risa> <risa> <risa> que tiene que ser no, cuidado. Con esos nombres peculiares, <risa> <risa> Traigan a Messi, dice. Visitar a los Tibers para torneo, dice. Ale Sánchez Villalobos. Estarán apuntando ahí para producción para ver qué puedo hacer, sí. la verdad. No, Cristian es que? Espinosa, salúdame, ¿quién? Mendrugo, dice. ¿Quién, quién, quién cuál? ¿Quién? Cristian Espinosa. Un saludo para Cristian Espinosa, popular, ¿verdad? Un saludo también para Lanfra Chávez Nolasco. Dice eh, acá, a Mendrugo, que yo estoy en todos tus directos. Me dice Johan Crew. Yo voy bueno, no se olviden chicos que pueden seguir haciendo sus sugerencias, acuérdense que esto va a entrar en, rota en una votación al azar, pero tienen que poner cosas, sí. cosas viables, pues, ¿no? Este, que busque a Aldana, que me manden a Polonia a traer la Aldana, no sé. ¿no? <risa> un live stream. Aunque haga un stream con Aldana, pues, ¿no? Sí. Oye, sería paja, la verdad. Bueno, a eh... No cómo voy a dar ideas yo? Porque si yo les doy ideas eh, es como que... Eh, tú las estás viendo. Claro, la, los, la idea los es los que eh, Taco me invitan oh. al streaming, dice... <risa> <risa> bueno, puede ser, ¿no? Traer a los viejos Wolves, tal vez a... Uno dice que invita a uno de los usuarios para el streaming. Ah, también, ¿También? normal. Eso, eso está bonito, la verdad. Pero, chicos, eso necesito que lo... lo... ¿Quién lo va a hacer? ¿Eso lo haces lo hace tú? ¿Lo haces yo? ¿Lo hace quién? Eso no me dijeron. A mí que... No, él tiene que entrar ahí en la pantalla Ah, listo, ya lo tenía que hacer ¿no? <risa> <risa> Bueno, ya, pues, ya Voy a poner entonces Mientras tanto, van leyendo en la pantalla como... Un torneo, dice Jefferson Yello, dice Saludos a, los, a todos los del staff ah, Saludos listo. Marco Antonio Leiva, dice Me drugo, saludos. saludos Saludos, saludos un saludo y chido, dice. Le digo. <risa> ah, listo. para listo. No pierdan el tiempo. Vale. F11. F11. ¿F11? Sí. Ya. Eh, bueno, acá tengo que agregar add something, ¿no? Ya tengo que agregar algo. Vale, vamos a poner entonces. que me dijeron que pusiera ahí? Me dijeron cosplay arenales, ya. Uy. ¿Cómo haces? Escucha, ya. Pero no han dicho que Yo cojo el cosplay, ya. Ya fuiste, cosplay Cosplay arenales, ya. Uy. Ya me voy a arreglar. Me gustó esa. Sí, esa está buena. De, de lobo dices. Ya. Vamos a poner uno. Ya. Otro, otro. ¿Qué sacabas? Torneo con los youtubers. Ya. Torneo con los youtubers. Con el señor la imagen. No, porque él siempre le da de las armas. Es una Ya. Más profit. Ya. Youtubers. Son dos nomás. <risa> <risa> ya. ¿Y ¿Qué más? ¡Ah! No, no hay favor. No hay más. No, no. ¿Qué sacabas? invita no. tú. ¿Qué son tus...? ¡Ah! ¡Listo! Saludos para... ¿Cuándo nos aguas Dice, regala el ¿Qué? ¡Uy, no! ¿Cómo haces? Dice, sería bueno que inviertes a decirme a los youtubers Sonny Sánchez y Pro. ¿Son del Lima de los Papus? No, uno es de Bolivia y Sonny Sánchez no, no han escuchado No ubicamos ya, sería cuestión de ubicarlos Me dicen que el ceviche turismo es el mejor, ¿cierto? ¡Ah, no me llevo eso en un chaquete! No, no, Es que ya comen este, saltadito, no sé qué conserva su... Cuidado con ese sábado de Robert, ¿eh? Cuidado con el Robert, Saludos, Michael, Luigi. A los antiguos, ¿qué dicen? A los antiguos de Pico Sauer, ¿eh? Hacer un streaming con Toche, dice, Hacer un streaming con Toche. A ver, tanto me pedían de streaming con Toche. Fabián Estefano saludos. No me pregunten, no ver a. Torneo de arenales, torneo de arenales. Ya. ¿Qué se acá? Saludos, ¿qué ¿no? ¿qué sé? Al dana. Yeah, ¿sí? <ríe> ¿Al, al, al, ¿al dana qué? Torneo de arenales. Torneo de arenales, ¿Ya, qué más? ¿Sí? Eh, sorteo de polvo. ¿Sí? ¿Qué fue? Qué fue? Saluda a la gente de Northside, Un saludo para ellos, un torneo de. ¡Cállate la boca, cabrejos! Y ¡Que te vuelvan <risas> Qué bueno, dice, que ella te ame que ella me ya que te te ame vamos a poner que ella me ame ya vamos a poner <risas> <risas> ya, que ella me ame que acá ya más no sí. no es al dana papo es Lady no, Wolf papo por favor no nada más están conectados muy cómodos Y acá uh. eh, eh, ya, Tornada, ya, ya. Otro, la, papu, dime. Sí. Que me saluden, dice Edward Espinoza. ¿Qué un saludo la, para ti. Hola. Eh, ya, yo tengo que El pack de Aldana, ya, el pack de Aldana. No, no, no. de no, no. <risa> Ya, el pack de Aldana. Dice acá, un verso conmigo. Dice, no, papu, eso está muy fácil. Torneos básicos, ya, torneos básicos. ¿Cómo haces? Nos vamos a ratonés, papu, para que nos veamos con la waifu. Tornaba. Se van a escuchar. Que ya no me dice. Que ya no me me con. con, con ¿Qué dice? No, confiesa que. No, yo nunca. Nunca uso jacobino. olvídese. Trae a Chocotaco. ¿Quién es Chocotaco? No sé. ¿Quién es Chocotaco? Lo traemos a GM Render. Ya vamos a poner este. Te vuelvo a GM Render. No. A, a, a un stream. A uno, no. No, Pepe, pero son poquitos, Pepe. Eh, war contra los GM en vivo. Uy, ¿cómo sí. haces? Ya, War con los GM en vivo con con GM este ¿cómo se llama? este ay caracho este Camille Camille con GM Camille ya dice torneo de mariposones ah listo con el quise acá ya no me ama dice ya papá, no sí sea. no no me ama papá la verdad dice acá Mendrugo, que le vea a star vip uy ya Mendrugo <risa> Quise acá que le vea ya normal <risa> me compro, <risa> me compro un montón de patas <risa> Que le ves a Star ya, ya. <risa> sale, sale, papá, suelta bonito. Pero no hay otras cositas que no quieren que vaya, no sepes, sé, al estadio. Que vaya Dice GM vs youtubers. GM vs youtubers. Uy, ¿cómo haces? Ya. Pero eso, ya, yo estoy ahí, pero, ¿no? <risa> Ya. Vamos a poner un montón de opciones, P, para que vean. GM vs youtubers. Banear a los GM, dice. <risa> <risa> Buena, buena. Te voy a dar algo eso. Aquí se hagan algo de juego, dice. Ya. <risa> torneo youtubers. Torneo gemelers youtubers que invita al chido, Ay, dice. Chido. ¿Quién es chido? ¿Lo conoces? ¿Cómo que no lo conoces? El chido, no, pero chido, ¿no es el, el mexicano este? ¡Enda, qué vuelta! Sacar los mapas de edición noche. Uy. No, pero eso yo no puedo hacerlo. <risa> sí. Sería paja, la verdad. Ya, manden a un sitio, un sitio, un sitio o sea. Pero no me manden lejos, papu, la verdad, porque no me manden a este... Por ahí me he mandado donde el aire de la web, A Castilla, y... a Loreto, Loreto. a Tú, dice, uy, pero papu, tú ya, pues ya fue, papu, yo te en el otro lado. Un torneo del equipo, papu, que... dice, por, porfa, Mendrugo. Mendrugo, quiero ser youtuber. Ya, créate tu, tu youtuber. Puedes... <tose> Fácil, ¿no? <tose> <tose> este... Dice acá, no, eso no puede decir yo por favor. Padre hombre <ríe> versus padre mujer. mujeres. Uy, ¿cómo haces? No me Dice acá, este, vive me vive me world? World. Ya, Papus, uh, la última, mándeme a un sitio, a lo que a donde quieran. No tan lejos, pues. <ríe> mándeme a un lugar al todo A visitar a. A, a manchay". Mándame a, no sé, pesa, a Mal, pues ahí, a. Mala, <ríe> <málo> este. <málo> a, a, uh, <ríe> llenar el álbum de Tres Reyes. <ríe> Uy, <ríe> ya, ya, ya. <ríe> <ríe> Llenar el álbum. Ya, llenar el álbum del mundial vamos a poner ya. No cual porque ahí no está prohibido, ya. Ya papu, vamos a mandar vamos ya, no hay más. Ya me han dicho que está en app ya cuando está Sí, happy. ya. Ya, vamos a leer primero, bueno, ya así nomás como esté. Este, go. Uy, ¿cómo hace esa manito? ¿Qué tengo que agarrarla? Ay, ya, Ay sola. Ya, ya. Cierra los ojos, uh. cierra los ojos. Sí. ¿qué? No estoy viendo, por cierto. ¿eh? ¿Qué salió? ¿Qué salió? <risa> que voy <a> <risa> Streaming ¿Qué es? Que voy a Streaming Que voy a GMRDron Streaming que será, no sé Pero qué? un verso supongo, lo traemos a GMRDron <risa> nuevamente O qué? que, que remitamos la, la ruletita para... Que no, no es <risa> lo quiera re, GMRDron ¿Lo revisamos? Aquí dice la gente, viaja en su corazón de ella y dice Ah, <risa> que <sí, risa> ni lo ¿no? <risa> Si le das restar, ¿qué sale? Vamos a restar, pero vamos a restar no, se borró, Ay, ya salió y hay que Ay, cumplirlo mira, La otra semana hacemos otra vez una, otra oh, con sí. eso Pero creo que en la semana hay que hacer que los chicos pongan Y ustedes cojan cuál pues. Pero igual, M.R. no vuelve Es un streaming para, para hablar un poco de su, de su viaje en el ¿Qué tal le va? Eso? ¿Qué tal le va? No? Bueno Así, así es la situación papus, la verdad. me Mendrugo, ¿cuándo vas a una nueva sala de Wolf? Ya, papu, hoy en la noche jugamos Wolf a las 11 de la noche, no se olviden me pueden ubicar como Mendrugo en las redes sociales. No se olviden darle like al fanpage de Wolf Team y al suscribirse al canal YouTube también. Eh, well Wolf, alguna red algo para ahí que te puedan ubicar porque te saqueen ahí. No. Por aquí, por YouTube, yo estaré leyendo sus comentarios Perfecto. en Facebook. Antes, ahí, ahí, ahí a ya, nos vemos papus igual el este último cupón. La... No, ¿No, no les lo quieres a... dar los premios. <risa> no, mentira. Chicos, ya... pendientes porque este ya es el último para llenar los cuatro partes del cupón sí. para poder reclamar los premios. Los 100 primero. Ya, entonces. Ahí. Uy. Abril. Ah, listo. ¿cómo Cuarto. Se 12 cupón. Voy Bueno, si yo pongo este. Si yo pongo este. Espera, espera, antes que pongan. Este, si yo entro. Yo me llevo los lo estos, ¿no? Ya. Sí. <risa> ya, este. Bit slash. Bit? No. Bit. No. Punto. ¿Sí, R y. Pongo? Ahí. Uy, acá sí una estoy no, yo soy malísima. <risa> ya te ganaron todos los cupones. <risa> no, no, no. 12, voy a ganar. 12. <risa> cupón, <risa> Tim. Ya, Tim. Y el otro es. Abril, Abril, abril. Ya. Ya. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Qué colocaste? Cupón, ¿qué pasó? No, lo, lo, lo, has, escrito, <risa> lo has escrito mal, creo. Ah, lo he escrito Previso mal. Eh. Ah, ya. Yeah, yo siempre tengo la culpa, ¿no? Yeah, vamos creo a ¿eh? Ya. Creo que es minúsculo, ¿verdad? 12, 12 cupón. Abril, ¿no? 12 cupón. team, yeah. abrir. La musiquita estaba bonita Uy, Ahora sí. Sí. Bueno, los Chicos, tienes yeah, que deja colocar tu el ID No los calcín yeah. El ID. So, mi, ah, ¿qué, mi ID No, tu login no. ID sí. O sea, que con, con el cual ingresas sí, sí, pero el, ingresas. no lo coloques si lo pongo, Exacto, no lo, no, pues, no, no lo pongo. Pero los usuarios sí los tienen que colocar. Sí. No, mendrugo, no lo hagas <ríe> Ya. Dice Jaime Randor, se ponga su traje Pikachu Uy, Uy, ya, eso, ya No, no, no, hoy lo disfrazamos a Jaime Randor ya vamos a ver cómo hacemos ya, Sí, si sí, no ritmo lo ponemos Sí, está bien, está bien. era en minúscula, no se olviden chicos Pongan el, el, el, o sea, tienen que redactar El, ¿cómo se llama esta vaina? El, el, el código, el código en minúscula Si lo pone en mayúscula, les pasa lo que me pasó Sí, y ahí pueden colocar el ID Chicos, no el call, sí el ID Para poder reclamar, los 100 primeros Se llevan Uff, La K47 Elite, la bmpr 12 Elite. La Matalobos, el la mata lobo. Sí, la Matalobos. Mystery Box y Wallside Dash GL. Por Alex. tres días, chicos. Los 100 primeros, así que. Así de simple, así de fácil, chicos. Los 100 primeros que son bastantes. ¿Cuántos hemos tenido en el streaming hoy, papu? ¿Como 5.000? mil? Muchos, o sea? muchos, ah, muchos. Ah, muchos. Demasiado, demasiado. No los he podido ver. Alex, <risa> tán, tán, tán, tán... Número infinito ¿vale? <risa> Perfecto, entonces, este, ¿me pueden regalar cash? No, papu, no se vende el cash, no se regala, la verdad. Entonces, este, nada, pues, papu, nos despedimos igual, gracias a señor Minion por habernos acompañado, a Lady Wolf, señor Espero Gracias. No la... sí. Bueno, ya que te... vamos a estar siempre, ¿no? Ah, perfecto. Sí, va a estar siempre Ah, listo, sí. perfecto, entonces ya, que voy a venir más temprano, venir más temprano. Sí. <risa> gracias, Y papu. recuerda que nos pueden ver, ubicar en YouTube, como ya dijeron. Y dejen sus comentarios a ver qué les pareció la información, qué quisiera que saliera en el próximo streaming. Y ya, chicos. Eso es todo. Entonces, nos vemos el todos. Bye. Thank yeah. you. Yeah. Yeah.